Maldito camión No vamos a llegar Tranquilo, viejo Mi lady dice que hay un pueblo cerca Pequeño Tíbet Tal vez encontremos a alguien que nos lleve Y un bar ¡Sí! Supongo que no hay otra opción. Esto no huele bien. ¿Chicos? Ah, ¡Lars! Sí. Estos cuerpos nos servirán bien. No es nada personal, pero la inmortalidad tiene un precio y ustedes pagan. Ah. ¡Sí! Este cuerpo está subdesarrollado espiritualmente, ¡no es compatible! Espérala, o prepárate a ser exorcizado. Sí. No se atreverían a matar a uno de los suyos. La vida eterna es mía. ¿Qué? Mi lady está en peligro. La salvaré con el poder de mi amor. ¡Ay sí, ¡Qué bien! ¡Dame un Afortunada, mi lady. Yo, el apuesto y hábil satanicus, con ayuda de Lars y Schizo, te he salvado una vez más, mi bojoncito gótico.